Vosotros sois de los que movéis la raqueta así antes de sacar o de recibir, ¿vale? Muchas veces, seguidas, porque hay muchos jugadores que lo hacen, tanto profesionales como amateurs. no hacen más que darle vueltas a la raqueta justo antes de sacar o recepcionar, y ¿esto es adecuado para rendir en tu deporte? Pues depende, como todo, muchos jugadores simplemente lo hacen por nerviosismo, pero otros lo hacen como parte de su rutina, de su rutina de saque o recepción y es en esa rutina que puedes meter unos segundos para respirar, para tranquilizarte y este puede ser un anclaje para luego colocarla en la posición correcta y realizar tu saque o tu recepción entonces puede ser algo que te ancle y te tranquilice aunque generalmente yo creo que esto lo usan los jugadores que son muy nerviosos ¿cuál es el problema de esta técnica? En los jugadores iniciados, pues que muchas veces no saben coger bien la raqueta y al final de darle tantas vueltas no saben ni en qué posición la tienen. Así que solo te lo recomiendo si eres un jugador experimentado y solo si lo has metido dentro de tu rutina de saque o recepción no si lo haces simplemente por nerviosismo. Si lo haces por nerviosismo es algo que te sale, no está dentro de tu estrategia, no está dentro de tu plan y tendrás que revisar. Una, otro truco interesante que os traigo como rutina y que se lo vi hace poco hacer a Intanon es cuando te sale un golpe malo, cuando acabas de fallar, pues con la raqueta puedes hacer como olvidar ese golpe, hacía como fush, fush, fush, lo echaba así para atrás, indicando como que me olvido ese golpe y me vuelvo a centrar en el presente, respiro... Giro mi raqueta si lo necesito. Yo no lo hago porque al final, mira, no, no sé ni en qué posición la tengo. Pero bueno, si a ti te sirve, adelante. Y realizas tu saque. Pues ya sabéis, rutinas. Crear vuestras rutinas de rendimiento en vuestro deporte.